No puedo bien dormir a la noche pastillas pastillas cómo se hace un puré a la parrilla pastillas pastillas quiero conectar más con mi ti adivinaste si con pastillas imagínate si la gente se hubiera La cura del polio Tengo un amigo que espera Que se le pase el dolor de cabeza Yo le digo para qué sufrir Si ahora vienen de Banana